Auxilio, nos están secuestrando los extraterrestres porque ayúdenos. Nos están abduciendo a donde... Ya va. Ya casi te termino de limpiar el avión para poder investigar el caso de los extraterrestres. Mamá, mamá, mamá. Hay que tomar el avión para que no se nos vaya a hacer... Ustedes es el señor al que raptaron los extraterrestres, hemos descubierto que no fueron extraterrestres, sino que más bien fueron unos criminales, unos delincuentes que raptaron a su familia porque le quería robar todo su dinero. El delincuente que robó a su familia se llama Osvaldo Calitis y es un delincuente muy peligroso.